Hola amigos, bienvenidos a mi canal Sol Estrella, una estrella en la cocina En esta oportunidad vamos a preparar unas deliciosas cachapas Sí, cachapa de maíz Esto es exquisito y las vamos a rellenar con mantequilla y queso venezolano rallado, queso llanero rallado Una delicia Comenzamos agregando los ingredientes en el vaso de la licuadora Sí, porque esto lo hacemos en la licuadora Agregamos dos tazas y medias de maíz desgranado. Es muy sencillo, muy práctico. Agregamos media taza de leche. Y por cierto, si quieres un saludo muy especial, déjame acá en los comentarios de dónde estás viendo mis videos y con mucho gusto te dejaré un mensaje en el próximo video agregamos media taza de harina de maíz precocido 20 gramos de azúcar media cucharadita de sal tapamos y vamos a licuar. Es muy rápido este preparado. Es muy rico. Por cierto, si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que puedas disfrutar de este y otros videos. Una vez licuado, destapamos. A ver cómo está esto. Buenísimo puedes activar la campanita de notificaciones para saber cuando haya un nuevo video, pero sin embargo vamos a agregar 20 gramos de azúcar más y agregamos un cuarto de taza de harina todo uso harina de trigo tapamos licuamos nuevamente Listo, llevamos a la hornilla un sartén antiadherente, preferiblemente. Yo en este caso voy a agregar un poquito de aceite. Lo voy a esparcir con una servilleta, un toallín, para evitar que se pegue la cachapa. Agregamos la mezcla. Miren qué precioso se ve esto. Volteamos con mucho cuidado A ver que no se nos vaya a romper por acá Para evitar que se rompa, con mucho cuidado volteamos Y... Aquí está nuestra cachaca Otros minutitos Volteamos y le damos otros minutitos Qué delicioso se ve, ¿cierto? Ya le falta muy poco. Ya va a estar lista nuestra cachapa. Retiramos. Sí, ya va a estar lista para retirarla del sartén. Le damos una última volteada. Y listo. Ya está nuestra cachapa. Le agregamos mantequilla. Esto también se le puede agregar crema de leche. Eh, o nata. Eh, crema de leche. O nata, sí. También se le puede agregar queso mozzarella, queso gouda Todo es cuestión de preferencia Yo en este momento lo estoy preparando con mantequilla Y queso rallado venezolano Esto es delicioso